Run to your brother, the sooner you make it to him, the sooner you get to see him again. That's it? That's the game. Easy. Ready? Go. No, you have to run, remember? Those are the rules killing no es bueno ni nada, me ficharán la Urs como a agua, Tengo Amor en Micra, sangre en la Tana pasión una escrita irá desaforada, dispara Cuando me los escupo nadie compara, hazlo, lo como es Budé, hazla Siente como baja energía en tu barra como una Jordan golpeando Eternamente en tu puta cara de nene frustrado, prepuber malo por me a niños y mongo los varios, pero soy Efebos de sangre en las manos Para hablar conmigo hay que oír mil albus, va a jugar mi liga hay que llevar 10 años Sería el killer, Pablo Alfaro, pa' ser mami hay que haber respirado que sabrás tú, niñato, de las catedrales que he levantado. Pa' que te pases con tu alma de la mano. Disfruta las vistas, pide colabo. Castigo necesario, me hicieron lecciones, un lustro callado. Este lento suicidio que tengo por vida me escupe la cara en el cristal del baño. Pero soy tan bueno que parezco guapo, tan punky que voy sin tatus, machete y plapo Te digo fuck you, cogí el refrán y se me hizo un haiku. En el paredón, tabaco y ron, traquito al suelo por los muertos, bro. Señalo al cielo, no es por ellos, no. Nuclear, monumental, baja de la nube y asume ya, que escupir cuatro mierdas en la instrumental No sustituye una terapia de salud mental Tú verás quién paga tu funeral El que te compra pastis o tu club de fans No respondas Frankie Quieres que te lo ponga fácil Solo sube el volumen más Me cago en Dios Estamos en octubre ya Se acerca el invierno a las tropas nazis velocidad controlada como John McLaughlin Tú tienes mierda en la boca como John McAfee Bombas auditivas, van de ponte a Santi, bombo jazz, a cloud Aunque alcances tus sueños y cantes victorias a nadie en la historia le importará no despiertes al muerto, sé la verdad pero a quién se la cuento Esta ventana me está pidiendo la única contraseña de la que siempre me acuerdo Si la musa me busca los dientes la muerdo Medusa usa diferentes atuendos, picaduras de serpiente en el cuerpo Bound for a bump, bound for a bump, for a reload Maneántica, back to back, antes que estorbar me autoelimino. Avísame cuando puedas hacer cambiar el sentido de giro un torbellino Soy un personaje, mi papel es matar al autor del libro Pero antes va a ir los demás, objeto inamovible y fuerte imparable Vuelven a encontrarse caos o destino